con el módulo de máquina de deducción hablemos del modelo simplificado en régimen sinusoidal permanente que es el que nos va a permitir calcular el par eléctrico entregado por la máquina y la potencia entregada por la máquina que tiene que ver con la potencia sobre la resistencia del rotor entre el deslizamiento entonces para simplificar este modelo vamos a sacar un equivalente Thevenin visto desde el rotor de la máquina es decir vamos a reducir toda la red del estator y parte del rotor para simplemente poder calcular la corriente que circula por la resistencia del rotor entonces aplicando los principios de Thevenin vamos a encontrar el modelo equivalente que corresponde a la tensión de Thevenin y a la impedancia de Thevenin haciendo las reducciones correspondientes del circuito tenemos que la tensión de Thevenin depende directamente de la tensión del estator, de la inductancia del de estator rotor y de la impedancia del estator. Recordemos que para el modelo se ha despreciado la resistencia de magnetización. Si la estamos considerando en nuestro modelo deben ser corregidas las ecuaciones recalculando el valor de la tensión de Thevenin y de la impedancia de Thevenin que la podemos ver en la ecuación de abajo que corresponde a el paralelo de Z de magnetización con Z del estator. Y podemos ver cómo queda desarrollado en la expresión de abajo en función de las inductancias del estator, del rotor, de la mutua estator-rotor y de la resistencia del estator. Con ese juego de ecuaciones ahora es más fácil calcular la corriente del rotor que circula en este circuito, simplemente haciendo la división entre la tensión de Thevenin y la impedancia total del circuito que corresponde a la Thevenin, más Rr sobre S. Entonces, de esa manera podemos calcular el par eléctrico entregado por la máquina como 3 sobre ω. Recordemos que el 3 es porque la máquina es trifásica y el modelo que estamos viendo es un modelo monofásica monofásico de una máquina trifásica de la tensión de Thevenin por r sobre r Thevenin más rr sobre s al cuadrado sobre más x de Thevenin este término que tenemos aquí corresponde a la corriente del rotor al cuadrado multiplicado por rr sobre s si vemos cómo se comporta esta ecuación en función del deslizamiento, vemos dos zonas de operación. Una zona para bajos deslizamientos, S cercano a cero. Recuerden que S cercano a cero implica que la velocidad del rotor es muy cercana a la velocidad del estator, a la velocidad eléctrica del estator, y una zona no lineal tipo hiperbólica de la forma 1 sobre S, para altos deslizamientos sobre todo a los cercanos a 1 es igual a 1 recuerden que corresponde a velocidad del rotor igual a 0. entonces este es el comportamiento que tiene la máquina la máquina ante cualquier punto de operación va a tener dos puntos de operación estables: uno en la zona lineal y uno en la zona no lineal generalmente el de la zona lineal es de baja corriente Mientras que el de la zona no lineal es de alta corriente y tiende a ser inestable. Es decir, que ante cualquier perturbación puede llegar al punto en la zona lineal, que es el considerado de equilibrio estable. La potencia la puedo calcular a partir de la expresión de par, multiplicándola por la velocidad, quitándole las pérdidas del rotor, que corresponden a i cuadrado por rr. Entonces la potencia de salida de la máquina la podemos ver en la siguiente ecuación. Donde es 3 por la, el módulo de la tensión de la corriente, perdón, al cuadrado por Rr1-S sobre S. Básicamente lo que eliminamos fue las pérdidas propias del rotor. Y se puede obtener mediante la expresión que vemos encerrada en la lámina. Generalmente... La ecuación de la máquina, fíjense que es una ecuación cuadrática en el deslizamiento, y por eso tiene dos soluciones, una de baja corriente y una de alta corriente, resulta ser complicada para el análisis rápido de la máquina. Entonces se realizan dos aproximaciones. Una aproximación para considerar deslizamientos cercanos a uno, es decir, cuando la máquina está arrancando, donde básicamente la ecuación de par se puede aproximar a la expresión que vemos encerrada en la lámina. Y abajo podemos ver qué tan buena es la precisión. Vemos que mientras más alto sea el deslizamiento, mejor es la aproximación. Esto se utiliza para obtener cuánto vale el deslizamiento para pares cercanos o para velocidades cercanas al entorno de velocidades de arranque. Mientras que la aproximación S tendiente a cero son para puntos de operación estable. Vemos que mientras más pequeño sea el deslizamiento, fíjense que la lámina tiene un 10 a la menos 2, es decir, estamos hablando del 1% y esto del 3%, mientras más pequeño sea el deslizamiento, mejor es la aproximación. Esto me permite calcular o tener un punto de arranque de deslizamiento en operación que me permita precisarlo con la ecuación cuadrática puesto que la ecuación de TPA original completa de la máquina es una ecuación no lineal depende de S y de S cuadrado para un despeje más rápido y más simple es más fácil utilizar cualquiera de las dos aproximaciones en la característica y podemos regresar a la característica completa podemos ver que existe Vamos a limpiar un poco la lámina. Dos puntos de operación. O dos zonas de operación, ya las habíamos destacado, la zona lineal y la zona no lineal. Y existe un punto de par máximo de régimen permanente, como su nombre lo indica, es el máximo par que puede entregar la máquina de manera permanente. Y es el punto de límite entre la zona lineal y la zona no lineal. Ese par se puede calcular de acuerdo a esta expresión, es 3 sobre 2 omega e de B de Thevenin cuadrado sobre X de Thevenin. El deslizamiento al cual se obtiene ese par, que es el que dividiría la zona lineal de la no lineal, se obtiene como RR sobre la raíz cuadrada del de módulo cuadrado de Z es decir, RR sobre el módulo de Z directamente. La máquina tiene tres zonas en función del deslizamiento, tres zonas de operación. Para deslizamientos entre 0 y 1, la máquina se comporta como motor, es decir, absorbe energía de los ejes eléctricos y lo entrega por el eje mecánico. Mientras que para deslizamientos entre cero y valores negativos, la máquina se comporta como generador. Es decir, absorbe energía por el sistema mecánico y lo devuelve por el sistema eléctrico. Recordemos que la máquina de inducción, al no presentar alimentación en el rotor, consume reactivos para el proceso de generación. Por tanto, estos deben ser suplidos por una fuente externa bien sea por la red de alimentación o por un banco de condensadores conectado en paralelo. Finalmente, para deslizamientos mayores que la unidad, la máquina se comporta como freno. Esto es una zona en la cual no se debe operar la máquina, puesto que consume energía tanto de eje eléctrico como de ejes mecánicos y la disipa en forma de calor en las resistencias del estator, y rotor, lo cual ocasiona un incremento apreciable de las temperaturas del convertido entonces en esta lámina vemos los puntos de operación para una característica mecánica dibujada en rojo y distintas curvas de operación de la máquina en azul vemos que el punto de operación se establece como el equilibrio o donde se iguala par eléctrico con par mecánico vemos los dos puntos de operación el punto de baja corriente o de equilibrio estable y el punto de alta corriente de equilibrio inestable vemos que a medida que vamos subiendo el par esos puntos van desapareciendo e inclusive si tenemos un par mecánico superior al par máximo la máquina no podrá arrancar y permanecerá trabada consumiendo seis veces la corriente nominal hasta tanto algún equipo de protección detecte la anomalía y libere la alimentación de la máquina. En caso contrario, la máquina se va a quemar. En la otra lámina vemos, o en la figura, en la parte B, vemos cómo le evoluciona la corriente en función del deslizamiento de altos valores de corriente a los niveles de trabajo en régimen permanente en función del deslizamiento. ¿Cómo obtener los parámetros que describen la máquina? A diferencia de la máquina de continua, no los podemos obtener directamente de la placa. Como toda máquina, tiene datos de placa, o tiene una placa donde vamos a tener la tensión nominal, línea a línea, la corriente nominal, el tipo de conexión, bien sea en delta o en estrella, el factor de potencia nominal, la potencia de salida y el tipo de aislamiento. Recordemos que para electrónica de potencia, el aislamiento recomendado es el clase F. Para alimentación bajo régimen sinusoidal permanente, es decir, directo de la red, se pueden utilizar niveles de aislación más bajos como el clase B. Entonces, los parámetros se obtienen a partir de una tabla, una tabla de valores típicos, donde los fabricantes se han puesto de acuerdo para establecer que sus máquinas, sin importar el nivel de potencia en la que trabaja, tengan valores más o menos estándar. Entonces, XG, la reactancia de estator, está en el orden 3.1, al igual que la del rotor, la mutua está en el orden de 3, lo que quiere decir que la dispersión, que es la diferencia entre la propia y la mutua, está en el orden del 10%, es decir, de 0.1. La resistencia del estator en el orden de 3%, es decir, 0.03, mientras que la del rotor en el orden del 1%, es decir, 0.01. ¿En base a qué? Están en por unidad de la tensión línea a línea al cuadrado sobre la potencia aparente de la máquina. Si nosotros tomamos este valor y lo multiplicamos por ese cociente, que va a corresponder al tamaño de la máquina, podemos obtener el valor de impedancia directamente en ohmios. Aquí vemos una placa típica de una máquina, en este caso una máquina Siemens, donde se indican los distintos datos que da la máquina, vemos la eficiencia el número de fases del convertidor, en este caso trifásica la tensión de operación en, en delta o en estrella las corrientes de operación, el primer dato corresponde a, la a alimentación en delta el segundo en estrella, la potencia de salida el serial de producción, la velocidad el factor de potencia nominal, bajo qué norma de fabricación se realizó, el tipo de rotor, en este caso es un rotor de squat cage, es decir, de jaula de ardilla, los límites de operación del convertidor, tanto en delta como en estrella, la frecuencia de trabajo, el grado de protección, tanto para partículas como para impacto de agua, temperaturas de operación, y factor de servicio. Como vemos de esta placa se pueden obtener los datos básicos, a partir de los valores estándar se pueden obtener los parámetros de la máquina de manera aproximada para poder realizar o poder utilizar cualquiera de los modelos, bien sea el de régimen sinusoidal completo, régimen sinusoidal reducido o simplificado, o el modelo dinámico. Entonces, para concluir en este módulo, vimos cómo se calcula el par eléctrico a partir del modelo de régimen sinusoidal permanente, la potencia de la máquina, las dos aproximaciones para deslizamientos cercanos a 0 y deslizamientos cercanos a 1. Es decir, cuando la máquina está en régimen permanente de operación o está arrancando, vimos los datos de placa y cómo obtener los parámetros del modelo a partir de los valores típicos y los datos de placa. Gracias por su atención y los invito a ver el próximo video donde hablaremos de las condiciones de operación de la máquina para variaciones de tensión, variaciones de frecuencia y variaciones de tensión y frecuencia manteniendo la relación entre estas dos constante. Gracias por su atención.